que aumentó el pan. si ¿sí? Desde el día de hoy va a tener un incremento. Y vamos a preguntarle justamente al presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos cómo se registra este aumento. ¿Es el tercero en el año? Es así, muy buenos días. Hola Pablo, buen día. Sí, a partir del de, día de hoy, desde la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza se dispuso un nuevo incremento en los panificados, alrededor del 15%. Eh, los nuevos valores, el pan el kilo, 560 pesos, la docena de tortitas, 960 pesos y la docena de facturas comunes, mil 1.380. Esos son los precios que sugiere la Cámara de Empresarios panadero de Mendoza a partir de hoy. Esto es inevitable de acuerdo a la situación que estamos viviendo, de acuerdo a la inflación que va teniendo el país, ¿no? Sí, Pablo, de acuerdo al desastre económico que estamos viviendo, porque es tremendo. Eh, hablamos de aumentos en las materias primas de semana tras semana, días tras día. Todos los proveedores que vienen a, la, a las panaderías a ofrecer sus productos vienen con lista nueva permanentemente. Se nota en el caso de la margarina, de la grasa, en el valor de, de los huevos, que es lo que más se ha notado en este último tiempo. Y un detalle que no es menor que lo mencionaba Agustina más temprano es el tema de la harina subsidiada. Se cayó el subsidio. A partir del primero de abril ya no van a entregar más harina 3, 4, 0 subsidiada, sino que van a entregar una 3, 0 de menor calidad que al panadero, eh, hablando en claro y en crío, ya no le sirve en absoluto. Entonces estamos hablando de un valor de, de la bolsa de harina de 25 kilos superior a los mil pesos. Estaba esa misma bolsa, recordame, hace unos años atrás. ¿A cuánto la conseguía? Mirate, lo que te puedo comentar es el tema de la harina subsidiada, que no es un dato menor, Pablo, que nosotros era un beneficio importante para nuestra actividad, porque hasta el mes de febrero, que fueron las últimas entregas grandes que hubieron, eh, una bolsa de harina subsidiada estaba alrededor de los 2.300 pesos. Estamos hablando de 700 pesos menos, que es un número... Muy importante, un beneficio importante para el panadero, para nuestro sector. ¿Cómo, ¿Cómo compra el consumidor actualmente? ¿Llega a la panadería? ¿Se adapta al cambio de precio o no se adapta? No, el consumidor ya no tolera más esta situación, Pablo. No la toleramos nosotros como comerciante El consumidor ya está harto de aumentos. Todos los días hablar de aumentos. Lo notábamos esta mañana cuando ya informábamos la lista nueva a nuestros clientes que el, la persona que venía ayer con 100 pesos y se llevaba cuatro o cinco bollitos de pan y hoy se lleva tres siguen llevándose la misma cantidad de plata a menor cantidad de mercadería. Claro, directamente te dicen, no, seguime dando 100 pesos de pan, por Porque más que me des que menos pan. Exactamente, tal cual, Pablo. Tristemente es así. ¿Qué pasa con las masas finas? Porque por allí uno quiere darse un gustito. ¿Eso ya no se está dando tanto? Y en el caso de las panaderías, los productos de elaboración fina, como lo que vos mencionás, las masas finas, los apolos, las palmeritas, ya la gente lo ha dejado de consumir por un tema de que no le alcanza la plata. No le alcanza para el pan, las tortitas, imagínate para ese tipo de producto fino, eh, es imposible. ¿A cuánto la conseguimos, por ejemplo, un kilo de masas finas? Generalmente la mayoría de las panaderías estamos hablando arriba de los 3.500 pesos más o menos el kilo. Que es mucho Ese tipo de producto es muchísimo. ¿Y por ejemplo una torta cuánto sale? ¿A partir de qué precio? Las tortas cada vez son más chicas, lo vemos en los mostradores. Por ahí en un cumpleaños de 20, 30 personas te piden una torta de un kilo como para que sople la vela el cumpleañero y... Y se termina el cumpleaños ahí. Es muy triste contar estos detalles, Pablo, porque nos perjudica muchísimo a nosotros como empresarios y lógicamente a la gente para consumir también. Veo acá la producción de pan a, a mi lado. Eh, ¿Realmente la gente lleva un kilo de pan, lleva lo que le alcanza eh, o cuál es la mayor compra que se realiza? No, no, es por la plata ahora, Pablo. Dame 100 pesos, dame 200 pesos y si son 3, 4 unidades es para lo que le alcanza en la compra diaria. ¿Se lleva más tortita que factura? ¿Qué es lo que más se lleva? Y en el caso del mendocino, siempre en el desayuno, como en la merienda, eh, los productos que más se consumen son las tortitas, la tortita raspada, que es el clásico en el desayuno del mendocino. Les preocupa la situación, ¿no? Porque me pongo a pensar, eh, ustedes quieren vender cada vez más, y a la vez a ustedes se le encarece mucho más el producto, ¿no? Y esto, subir el valor, les genera que la gente por allí no venga habitualmente como venía antes. ¿Has, ¿Has perdido clientes? ¿Les ha tocado también a colegas eh, panaderos que pierden clientes día a día? Más allá de perder clientes, Pablo, lo triste es que muchas panaderías ya están pensando en cerrar. Entonces, hay que escuchar este tipo de reclamos que le hacemos permanentemente al gobierno, porque la situación económica que vivimos nosotros como pymes es catastrófica. Cada vez peor toda esta suma de aumentos que te menciono y el panorama que nosotros vemos a futuro es muy oscuro. Cristian, muchas gracias por la nota, y bueno, tendrán que adaptarse los mendocinos, no queda otra que adaptarse a los nuevos valores que ya rigen a partir de hoy, ¿no? A partir de hoy, sí, esos son los precios que sugiere la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza. Cristian, gracias. A ustedes. Bueno, yo me quedo aquí en la panadería donde estamos, donde se está haciendo el pan a primera mañana, empiezan, se mete luego al horno y sale con un valor diferente ya, ¿sí? Nos vamos a tener que adaptar, ya están los nuevos valores entonces cuando uno llega a la panadería, se le va a encontrar con estos nuevos precios, ¿tano? Claro. a partir de hoy aumenta el pan entonces.